Me presentaron esto, me presentaron esto en... en... en... el festival Buena gente, ¿cómo le va? Hoy, hoy tempranito estuve mirando el... ...Summer Gun Game Fest ...2022 eh, viendo qué lanzamientos de este juego iban a sacar este año eh, la verdad que algunos muy buenos, eh, algunos me impresionaron bastante y otros que eran pura mierda Atender teléfono hijo puta eh, ¿cómo es que esto? Pero... Bueno, lo primero que vimos fue el trailer que lo mostraron de Street Fighter 6 Creo que arrancaron a arrancar un medio como, vamos a ponerle toda la fucking onda La verdad que el trailer no me dijo nada No me dijo nada, otro juego más de pelé Después me quedé así como, digo, esto es un DLC del Alien vs. Fire Dark Descent, estuve viendo, muy chula la presentación, muy bonito No sé si es un DLC o hay que comprar otro juego Si hay que comprar otro juego, voy a hacer la puta madre No pienso gastar esa cantidad de plata eh, Calisto Protocol, este juego si sí se ve prometedor, muy bueno, es como el día de Space, una onda así, Uf, se ve muy bueno, muy muy loco se ve el juego, ¿verdad? muy, muy para, para, para, para comprar, aunque conociendo Argentina acá, menos de mil pesos no va a salir, pero es lo, es lo que hay, ahí mostraron un poco de, de, del, del gaming, eh, buenísimo, ¿verdad? Después vino la parte aburrida, creo que la parte más aburrida donde todo el puto chat empezó a dormir, eh, vino que la parte donde mostraban el Call of Duty Modern Warfare 2, eh, eh, remasterizado. Eh, la verdad que bastante, fue bastante aburrido el.. el y esto es verdad, fue bastante aburrido el gameplay. Fue un mes, como un plan, ah, eh, Flashback 2, lo vi, se ve interesante, uno jugó el 1, la verdad no puedo hablar mucho este. Witchfire, Witch Fire. Este se ve bonito, se ve muy bonito, parecía una onda tipo Doom por momentos Por momentos sí por momentos no, otros momentos raro, juego raro Interesante Pero depende del precio, lo compraría o lo jugaría, sin... todo tiene que ver mucho con el precio Y si el precio es muy alto, yo diría meterlo en el cubo, hijo de puta for Solis, eh, vi el trailer, la verdad que se ve interesante Hay muchos juegos de espacio de, de relacionados con el espacio, no sé por qué Parece que se quedaron sin, sin ideas, ¿no? Eh, Rock Time eh, también lo, lo vi pero fue un ME para mí. El Outrider Rider eh, lo vi pero eh, fue un ME, para mí fue un ME. Eh, no lo jugaría, no lo descargaría. Pues Game, eh, vi el gameplay, eh, sí, la verdad, es que es verdad que no me llamó mucha atención. Mm, lo poco que vi el trailer, tampoco. Este, mucho, mucho más de lo mismo. Eh, estas son las partes que vienen, las partes de... ¿Cómo estos? De los juegos indie. Este tiene una pinta, yo creo que un solete pegado en el piso es mucho más eh, entretenido que, que jugar esta porquería Igual que este ese también, es, es un, un sorullo que se inventaron y se amigo, atacaron Amigo, estamos en el puto 2022, o sea, no, no me puedo sacar esta mierda eh, Simulator, ah, sí. Sí, sí, sí, este creo que era el de sí, sí, el de las cabras, el simulador de cabras este Es el juego de mierda eh, después eh, el de, el de mm, eh, Marvel, el juego de Marvel, este promete mucho, este juego de Marvel eh, Mix no sé cuánto mierda se este, este promete mucho, lo vi, la verdad, es, uh, esto, esto pinta muy bien. Después vimos el, el, el gameplay de Cuphead, eh, la segunda parte, el DLC creo que es la segunda parte, este sí que pinta muy bien, eh, este sí que pinta muy bien, se ve que se tardaron, pero hacen, lo hacen con mucho amor este juego, entonces eso se aprecia. Neon White, eh, creo que lo vi, no me llamó mucha atención, para ser sincero. Eh, es que estos juegos sí, medio meh, son un fucking meh. A ver, pero quiero ir a un juego. Esto era mucho de, de anime, de juegos que se ven bonitos, pero no lo jugaría. Eh, a, este, a este quiero llegar a este quería llegar a este juego, a ver que me, me queda. Eh, a ah, One Piece Odyssey. El One Piece Odyssey. La verdad que se ve muy chulo. Mostraron un poco del gameplay. Pero el trailer estaba muy lindo. Estaba muy lindo, la verdad. Eh, acá vemos a un viejo gordo con pelo largo. Eh, no tengo No me acuerdo qué mierda era. Este juego lo estuve jugando hoy. Hoy lo estuve jugando de forma anticipada eh, a, a, a, a play Lo estuve viendo hasta que empezó el, el, el festival y la verdad que se ve muy bueno o sea, la calidad gráfica es muy bonita y es un juego de adivinar o sea es un juego de elegir de, de elegir de, um, el camino digamos de, de, depende de lo que vos elegís eh, tu personaje es toma en un juego de toma de decisiones ahí está y es, es muy bueno mira, es de terror eh, acá tenemos a no sé quién es eh, bueno hasta ahora Sí, más o menos, el de, el, este se ve muy prometedor, el de... Ahora ahora lo vamos, ahora vamos, ahora vamos Bueno, eso sería todo por, por ahora, por ahora Como comentaba, el carito Protocolo se ve muy bien Se ve muy prometedor el juego, eh Este creo que es el gameplay Es que se ve muy chulo, amigo es muy gore, muy gore, muy gore, muy gore, pero este, este juego sí pinta muy bien, como digo, no sé si lo voy a poder jugar no porque por la máquina sino por un tema de, de plata, amigos, estoy pobre, pero pinta muy chulo el Calisto, el Calisto Protocol se ve muy bien, es muy prometedor, Ahí está el 2 de diciembre de 2022, se falta, falta, falta, pero promete bastante. Después el de One Piece. También me interesó, estuvo, estuvo lindo la presentación, la verdad que se, es que se ve muy bien también ¿eh? el Odyssey. Eh, la calidad es muy buena. Y con muchos personajes eh, clásicos. A ver si estaba la, la parte, a ver si me he la parte donde se ve un poquito de.. Ahí está, a mira, mira, mira un poco el gameplay. El gameplay. se ve muy bien eh, se ve muy prometedor el juego de mierda muy fluido también no, es bonito bueno, después hay que ver porque el hecho al hecho es un trecho digamos eh, por ahí puede llegar y estar es bueno, puede ser una red de mierda, eh, depende, todo depende el otro que me llamó mucho la atención fue el de, el de, el de Nightwing Nightwing eh, que se ve espectacular amigo Se ve que va a ser un juegazo. Lo, lo quiero jugar. Este lo quiero jugar. Es que estos juegos siempre prometen. Y prometen para bien. Pero ahora vamos con el... Con el surullo, eh... eh. El surullo, digamos, el surullo. Este, es que... O sea, me presentaron esto. Me presentaron esto en, en, en el festival. Y se nota que quiere Nickelodeon, porque lo sacó Nickelodeon. Se ve que quieren apelar a la nostalgia. El tema es que está apelar a la a nostalgia y apelar nostalgia. Pelame la nostalgia. O sea, eh, no, me, no me presentes esto, por favor. Estamos en el puto pleno 2022, o sea, aunque yo sé que a mi amigo seguramente le va a gustar porque de las Top 2 Ninja y creo que se puede jugar hasta con 6 jugadores, no pinta que sí eh, Es que no sé, yo lo habría hecho de otra manera, porque sí está bien apelada la nostalgia pero date cuenta que hay muchos chicos modernos que ahora ven esto y dicen ¿Qué esto? ¿Qué me estás vendiendo? Eh, ya, ya lo hicieron con Battle Plot y no funcionó, y no funcionó No sé si va a funcionar con la Top 2 Ninja ¿Se ve entretenido? Sí Pero se ve como un juego, o sea, si yo quiero jugar al juego clásico me bajo un ROM De Nintendo O lo que sea, y me, me juego los antiguos O sea, y no sé cuánto va a salir este Todavía no tiene precio, está en Steam pero todavía no tiene el precio puesto Pero yo, yo, yo diría que este juego tendría que ser gratis Yo creo que este juego tendría que ser gratis, seguramente no va a ser gratis Pero debería ser gratis, porque en realidad No me puedes venir con pleno 2022 a venderme esto ¿Se ve entretenido? Sí Que lo valga que lo pueda jugar cuatro, eh, Sí, también, ojalá que se pueda jugar la más Estaría mucho más entretenido Que solamente de a cuatro personas O sea, mis amigos son todos viejos Así que es muy probable que sería muy divertido jugar con ellos Pero No sé, es que no, no me termina de convencer Esos gráficos pixel-pixel y, y que me lo O sea, a menos que lo vendas a 100 pesos cosa que no va a pasar Es que yo no lo compraría, gente es muy de Arcade, muy de, de los años 80 Es que no, es que no, no funciona, es que como que no funciona ah. Sí, sí, se puede jugar de 6 personas, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eso yo creo que lo podría hacer divertido que se puede jugar de varios, de varios personajes Pero no sé, si. Sí, no sé, depende Cuánto, cuánto este... Si está barato, eh, le entro Si, si me lo muy caro, comer la verga, la en la perga amarilla pues que no, no te pienso pagar eh, ni no te pienso pagar mucho O sea, prefería, pag prefería pagar mucho más el, el, el universo de, de Warner, eh, el, el multiverso eh, Prefería gastar plata en eso que, que, que en esto, en realidad, para ser sincero Pero bueno, es depende, o sea, ¿está, está bien la pelea la nostalgia, sí, pero no sé Es como que no me termina de convencer del todo, pero bueno, es lo que hay Ese es ese el. Ese, como, yo le, la, la nota baja de. Y de, luego de, cuando dijeron que iban a presentar las tortugas ninjas, me imaginé otra cosa. Me imaginé algo más moderno, más más bonito, más estético. Y me presentaron esta mierda y dije, uff, qué onda, volví a la época de Super Nintendo. O sea, es que no, es que no. Pero bueno, por ahí el juego es divertido, no sé. O sea, he jugado a Us con mis amigos. Y no es un juego que sea la gran belleza, pero es divertido. Hay que verlo, sería cuestión de probarlo, pero como lo digo, siempre y cuando sea barato, porque si van a cobrar caro, como dos mil pesos, un juego de mierda como eso, me a agarré y meter todo en el puto culo. Eh, bueno gente, hasta ahora esto fue el, el pequeño resumen que les tengo que hacer, así que bueno, nos vemos la próximo con un poquito más de noticias y más cositas locas, locas, locas. Loca. Creo que voy a hacer, voy a hablar del próximo video de algo que me ha quedado en el tintero y que creo que nadie, todo el mundo lo ha pasado por alto, y necesito hablar de eso, pero voy a hacer un video más largo y más extensivo, sobre eso. Nos vemos, hijos de puta.